Vamos a hablar de un tema durísimo que tiene que ver con la asistencia alimentaria que reciben prácticamente 10 millones de argentinos. Uh -huh. eh, a ver, los niveles de pobreza e indigencia en nuestro país eh, cada vez son más elevados, más allá de que hacen la estadística en relación al año de la pandemia, y dicen no, estamos mejor. Bueno, estás mejor respecto de un año donde todo estuvo parado, donde todo fue pésimo, pésimo, pésimo. Bueno, eh, hubo algunos puntos menos de porque se reactivó la economía, pues bueno, sí, pero eso no significa que realmente eh, en el fondo y estructuralmente estemos mejor. El hambre sigue siendo uno, uno de los grandes flagelos de este país. Así que vamos a conversar con Daniel Ortiz, que es presidente del Banco de Alimentos, y con Graciel, eh, Gabriela perdón, Carmona que es eh, trabaja en el merendero Horneritos, la hemos tenido varias veces aquí en la pantalla del 7 eh, y reciben ayuda ¿no? también del Banco de por Alimentos. Supuesto, por supuesto, del Banco de Alimentos eh, recibimos una importante ayuda que a nosotros eh, personalmente nos viene más que bien porque de esa manera podemos solventar un poco lo que es la situación porque nosotros actualmente estamos atendiendo a más de 800 personas eh, para darles la comida y la merienda. Un número que va creciendo significativamente. Desgraciadamente sí. sí. Leía que eh, este, pasan eh, muchas personas por, por los lugares donde se da asistencia que jamás antes lo no. habían hecho. Y no solamente el que no tiene. Uh -huh. Porque yo siempre digo, por ahí, eh, muchos nos equivocamos porque decimos el, viene el que no tiene, viene el que no tiene trabajo. No, viene el que tiene trabajo también. Claro, pues no alcanza. No porque no alcanza, porque vos decís, bueno, hoy me, me, me, me ahorro la comida de hoy y para mañana tengo para la merienda de los chicos uh -huh. o para comprarle leche o para otra cosa. Es solamente ahorrar el plato de comida. Daniel, ¿qué, ¿qué les pasa eh, a ustedes que tanto eh, trabajan por, por ser esta pata fundamental también eh, que, que ayuda a las personas que menos tienen? ¿Qué les pasa cuando eh, este, escuchan a la dirigencia política decir bueno, eh, no va a haber nuevos planes sociales, se sí. va a reducir esto sí. que se da, eh, no no eh, no sé, no vamos a entregar tal cosa? ¿Qué les pasa cuando surgen eh. ese tipo de anuncios mientras que ustedes la reman para cada vez dar un poco más? Mira, indudablemente que nos preocupan todas las, las, las noticias negativas en función de esto, no, no, nos preocupan eh, nos preocupan y también nos motivan en cierto sentido, porque eh, sabemos que vamos a seguir haciendo falta, que, que el hecho de que existe el Banco de Alimentos es una organización que, que hace falta, entonces nos motiva a tener que dar un, hacer un esfuerzo más. Ahora, vamos a decir qué pasa con, con las malas noticias o con, o con las noticias de las políticas públicas, y las políticas públicas, la verdad, que son un, un, una pata fundamental de, de esto. Hoy eliminar la, este, la pobreza y mucho más el, el hambre no requiere solamente de políticas públicas, es un problema que trasciende eh, lo, lo, lo, una, inclusive hasta un periodo político No, no, no, no es de, de fácil solución no. este Hay que abordarlo la, la pobreza y el hambre Se tiene que abordar En muchos frentes El educativo, el social este, el, el político mm. este, la, la, Las mismas empresas la, la participación que tienen las empresas En nuestra sociedad eh, la misma sociedad en sí, o sea, a dónde queremos ir como sociedad es una palabra que nos tenemos que hacer todos y, y, y para cambiar esto vamos a tener que arrancar desde, desde muy abajo. Yo me preguntaba qué, qué? qué les pasaba, perdón que completo no, no, sí, la idea sí, sí, y sí. por qué les sí, hacía postre. la pregunta. Eh, por ejemplo, puntualmente, porque a mí me horrorizó el, el, la decisión que se tomó respecto de la leche que se le da a los niños, eh, de, pasaron de... Eh, Dar estas dos cajas de leche eh, a cambio de que los chicos también tuvieran un control sanitario y, y etcétera, etcétera, a decir, bueno, no no mandamos más la leche, lo que vamos a hacer es incrementar eh, 800 pesos eh, la Asignación Universal yo me agarraba la cabeza pues decía, además con 800 pesos no alcanza a comprar un paquete de leche fortificada No, no, la verdad que no alcanza nada A nosotros esa noticia, la verdad que cuando vos estás mirando el horizonte desde los 100 metros de profundidad, la verdad que son noticias que te cambian lo de arriba. Eh, es mala la noticia, pero el problema es tan grande que son acciones muy pequeñas, digamos. O sea, los cambios que hay que hacer son mucho más grandes que esto. Es mala la noticia, sí. pero recién decíamos los, los niveles de, de pobreza de, del país. Mientras sigamos hablando de niveles de pobreza de más de dos dígitos, uh -huh. es un desastre. Hablemos del valor que quieran. Ahora, si hablamos del 20, del 30, del 40% de niveles de pobreza, eh, de por sí ya es un desastre. Y cuando hacemos focos en ciertos estratos de la sociedad, donde vamos y nos fijamos, donde trabaja Gaby, no es el 40%, uh -huh. es el 100%. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Entonces... Por eso, me parece, esa, esa acción es no es buena, sin duda no es buena, pero vamos a modificar muy poco la aguja del problema en general, más allá de que no va a sumar, obviamente. El problema es tan grande que necesitamos este, soluciones mucho más grandes, cambios mucho más grandes que esta política, a lo mejor de, de bueno, queremos que ahora las organizaciones sociales, porque esa es la justificación, de las organizaciones sociales o, o los beneficiarios, eh, ...gestionen sus propios alimentos puedan ir a comprarlo... ...por eso le vamos a dar el dinero para que lo hagan valer... Y... ...está bueno, a lo mejor en el fondo está... Este, ...eso suma en algún aspecto... ...pero el problema es tan grande... ...que, no, no sé, a nosotros en, desde Banco de Alimentos... ...no nos hemos mucho, digamos. A mí hay algo que me llama mucho la atención... ...cada vez que hacemos este tipo de notas siempre cerramos diciendo... ...ojalá en un futuro no exista más el Banco de Alimentos... ...porque no hay más gente con necesidad... Y veo que cada vez estamos más lejos de eso. Uh -huh. En vez de ir a, de, de, de tratar de achicar esa brecha, esa brecha cada vez es más grande y cada vez nos alejamos más de esa posibilidad. Uh -huh. ¿no? Utópica absolutamente hoy para, para este país. no ¿Sí? eh, mira nosotros, de los poquitos eh, registros que llevamos, los poquitos este, indicadores que tenemos, el año pasado teníamos llegada a 34.000 personas. ¿sí? Teníamos... ...80 organizaciones sociales, así como la de Gaby... ...y llegábamos más o menos a 34.000 personas... ...este año estamos ya en las 84, 85 organizaciones... estamos llegando a las 37.000 personas... ...sin cerrar el último censo... ...nosotros calculamos que vamos a tener un crecimiento... ...del 10% de, personas, de, de gente que recibe nuestra, nuestra asistencia... Eh, ...pero esa, esa visión que tenemos que es absolutamente cierta... ...que cada vez estamos un poquito más lejos... Nosotros desde el Banco de Alimentos, y, y como les decía al principio, nos, nos alienta un poco y, y nuestro mensaje es de, eh, ojalá no existiéramos, uh -huh. pero existimos, y eso es bueno pero, Claro, claro. ¿sí? Por supuesto. Entonces el, el, lo que queremos este, transmitir también es que tenemos una herramienta ¿sí? que, que es de todos, todos los que participan en la sociedad, la podemos utilizar Y es buena, porque el, el contexto es el que es no lo vamos a cambiar ni en un ratito ni en dos ratitos. Esto se va a cambiar seguramente con, con, con el tiempo, con... Y sí, generaciones completas. Con, sí, sí con cambios drásticos de, de nuestra sociedad. Eh, hoy el Banco de Alimentos existe, el hornerito existe uh -huh. y eso está bueno, digamos. Claro, o sea, claro. son es lamentable la existencia. Y sí, pero bueno... Sí estamos ...estas organizaciones intermedias que tratan de sostener un poco más la situación. Gaby, eh, para no hablar de estadísticas y números... ...nos contás un poco de, de lo cotidiano, ¿con qué se encuentran? ¿Qué les dice la gente? ¿Qué ven en los niños? En los niños, eh, más allá de que por ahí van felices a buscar su, su merienda uh -huh. o su comida... Eh, ...muchas veces el valor nutricional, como quien dice... ...uno piensa, no, porque es flaquito... Necesita la, la, la leche o la comida, pero muchas veces no es así. Uh -huh. eh, porque yo creo que el grado de desnutrición o malnutrido un niño, puede ser un niño gordito, sí, sí, malnutrido. Claro. Tal cual, sí. A mí me ha pasado casos que han visto un niñito, eh, a, hablando del bullying y todo esto, eh, también, eh, niñitos gorditos, ese niño no necesita un merendero. Claro. No es así. No. No es así. Así como una mamá o como un Vos lo, papá. Bueno, eso lo decís porque a veces hay crítica social. Siempre, ¿no? siempre. Nosotros la tenemos siempre. Vos imagínate que es nosotros... loco que en vez de ayudar, ¿no? Se dedican a criticar. El a que critica... El, el, la persona que critica es el que no ayuda. Claro, yo siempre no, dije... Sí. Eh, Mucha nosotros, lengua, poca acción. Muchísima poca acción. Nosotros siempre dijimos, eh, yo a Julián lo conozco de dos años, uh -huh. que, que desde que comenzó Horneritos, eh, no es... Eh, Fácil decir, vamos a cumplir un aniversario más. No tendría que ser como dice acá Daniel, no tendríamos que cumplir un aniversario más. Tendríamos que decir, cumplimos un aniversario más con menos gente uh -huh. Uh -huh. y no con más gente. Con más gente. Y, y duelen, muchas cosas duelen y decirle a los chicos de repente, hay tortitas y vienen por las tortitas. Hay galletas, vienen por las galletas. Por lo que les das, la gente ¿Qué que dicen los padres? ¿Qué que dicen las madres? Y las madres es complicado ver porque ves muchas, muchas eh, historias de vidas, no solamente por ahí de que das la comida y la gente se va. Muchas veces tenés historias que te dicen, Gaby, ¿no tendrás un poquito de leche que me convides? Muchas veces hay, otras veces no hay. Y cuesta decir que no, más en, en, en la situación que estamos pasando. Porque de repente, en nuestro caso, para hacer una merienda, nosotros necesitamos, en lo que es leche, si le vamos a dar copa de leche a los chicos, necesitamos 150 litros de leche por merienda. Por merienda. Y no viene del aire. No, no, no, no. Mm. no hay no, que conseguirla. Hay que conseguirla. Eh, yo siempre dije que, que nosotros, eh, bueno a Julián y a muchas personas les he dicho que nosotros somos un comedor a la canasta O sea nosotros no somos un comedor, hemos tenido muchas bajas de donaciones pero por la misma situación uh -huh. Porque no toda la gente siempre tiene, no siempre tiene Nosotros personalmente estamos muy agradecidos con Daniel acá presente eh, Porque nosotros desde que ingresamos al banco de alimentos yo no puedo decir eh, que, que no les puedo dar a los chicos les he podido dar. Cuando no hemos tenido, he mandado un mensaje, miren, necesito hoy, no, bueno, venite mañana. Uh -huh. y, y lo, digo, lo digo. son, son buenas personas, eh, tuvieron el agrado de conocernos porque no nos conocían, no conocían el lugar. Claro, claro. Fueron y conocieron el lugar, que para mí eso también es muy importante. Porque una cosa que yo te diga, yo tengo 800 personas reales. Sí, otra cosa es ir a verla. Y otra cosa es que vos las veas. Uh -huh. Porque soy una, yo personalmente Yo soy una persona que no me gusta Tomarle fotos en la cara a los chicos eh, Si bien la necesidad está Está y, y se, se nota Se nota muchísimo Pero tratar de De, de los chicos dejarlos ahí uh -huh. Para que ellos disfruten La merienda o la comida que se le hace Hacer uh -huh. la comida con verduras Con, con lo que tengamos hace, Mientras la hagas con amor Pero como dijo Daniela hace rato, nosotros, tanto Banco de Alimentos, como Hornerito, como muchos merenderos o comedores más, no somos la solución a nada. Sí. Somos una pequeña ayuda, más de eso eh, no podemos. Nos encantaría hacer más, por supuesto, a ellos también les gustaría dar todos los días, todos los días. Porque eh, cuando uno da y lo da de corazón, te dan ganas de seguir, pero no podemos, nos cuesta. Daniel, ¿han caído para ustedes también las donaciones? Sí, eh, nosotros en el, 2000, en el 2020, en el año de la pandemia, eh, pudimos superar nuestro récord de agotación de alimentos, pasamos el millón 200 mil kilos en el año, el año pasado, en el 2021, ya llegamos al millón y este año estamos calculando que vamos a estar entre los 800 y 900 mil uh -huh. kilos. Una caída fuerte. Sí, eh. sí sí una, ca una caída interesante. Si bien fue, en, en este caso estamos tomando el, el 2020 con un año alto uh -huh. de, re sí. de referencia, porque se dieron un montón de situaciones que, que permitieron que recaudáramos muchos alimentos, nuestro, nuestro volumen más o menos está en los 800 y un millón. Pero estamos viendo que está están disminuyendo. ¿Atribuible a qué? Mira, tiene que ver mucho la, la crisis, en la medida que, que hay una situación financiera, una situación económica complicada, eh, todo el mundo restringe la merma. ¿sí? O sea, todo claro. el mundo evita que, eh, perder este, alimentos o uh -huh. perder produc producción, que es de la cual nos surtimos nosotros. Claro, claro. ¿sí? Entonces, a nivel industrial eso ha pegado mucho, las empresas están cada vez más eficientes y... Y como como les digo, con un ojo puesto muy seriamente en, en los excesos, en los excedentes de, claro. de producción. Sí, este... lo que ellos llaman desperdicio. En los que ellos, el ellos desperdicio. llaman desperdicio. Exactamente. Sí. Eh... No, no es la palabra correcta, pero lo llaman así. Sí. Y ca cada vez se ajustan más ahí y, en claro. El desperdicio. Claro. Claro. Este hay no sé si le habrá pasado a ustedes, pero se ven muchas veces en, en cadenas de este menores. Ofertas de productos que tienen fecha corta de vencimiento. Sí ¿Sí? Claro. sí, sí, tal cual. O que antes no lo veíamos. Antes directamente. Es eso iba a donación. Iba a donación. Bueno, hoy este, estamos viendo eso. Eh, estamos, en función de eso, estamos desarrollando una, una pata fuerte del banco que son las frutas y las verduras. Uh -huh. Que es más difícil para nosotros poder recolectar porque hay que ir a cosechar. O sea, uh -huh. hay mu muchísima producción de frutas y verduras que, que se pierde, realmente porque no, no, no se levanta, no tiene valor comercial, uh -huh. no, se, no se levanta. Entonces estamos recibiendo ofertas de ese tipo y en la medida que de lo posible, en la medida que podemos, vamos y levantamos esa cosecha y la, la distribuimos. Ustedes con los voluntarios levantan la cosecha. Sí, sí, es un tema muy difícil. Se sigue perdiendo muchísimo, muchísimos alimentos en ese, en esa etapa de la. Uh -huh de la producción, el fin de semana estuve hablando con, con alguien que se carga de la vitivinicultura, me dice que pierden el 30% de la producción anual porque no, no, no se cosecha uh -huh. y, No, sé eh, bueno. de productores que este, deciden arar uh -huh. antes de, te, de levantar la partear. producción y recibir de pago lo que les ofrece es muy, muy poco Bueno, eh, estamos llegando esos productores, han aparecido productores que nos están ofreciendo eso antes de como decimos de pasar el arado, nos lo están ofreciendo y entre la ayuda del productor, algún intermediario, nuestros voluntarios, este, las mismas organizaciones sociales, vamos y recuperamos algo de eso. Este, nuestra idea es este, seguir creciendo en ese sentido y estamos estimulando el resto de las cadenas de, de distribución de alimentos, también es, tratar de estimular eh, que, que aumenten los, los aportes. Fábricas conserveras, fábricas de productos alimenticios de, de gran volumen nos están colaborando. Recién recién hablabas de historias de vida, eh, porque la gente cree que el comedor ya arregló el problema. El chico tenía hambre, fue, tomó la copa de leche, se volvió a la casa y el problema está arreglado. Y el problema no está arreglado, no. porque la pobreza va mucho más allá de la copa de leche. No, no. La copa de leche es una parte. La copa de leche es una parte. Después tenemos la cena, uh -huh. después al otro día el desayuno, la escuela. O sea, muchos factores que, que muchas veces... El que no quiere ver no lo ve. El que lo ve y se da cuenta de sí cómo estamos. O estamos cada vez peor. O, o la... O, o, o... Es así. Los pobres están cada vez más pobres. Más pobre, sí. Yo lo veo en nuestro comedor. Siempre digo que es nuestro porque cada persona que, que aporta tanto banco de alimento eh, son un hornerito más. Eh, en nuestro comedor... Eh, yo tengo la idea de decir eh, que el que necesita vaya. Si comemos tres, vamos a comer cuatro, porque es así. Si comemos 800, vamos a comer 820. Uh -huh. eh, tratar de no decir que no, porque el solo hecho de que vos vayas con un tupper a buscar la comida y esperar una hora o una hora y media una cola de 100 metros para que te den la comida, ya eso, ya vos te das cuenta que la gente necesita. Por más que a mí me han dicho, no, si no necesita, este cobra el plan, porque lo primero que hace. Uh -huh. Yo te preguntaba qué veías en lo cotidiano, ¿bien? Te preguntaba porque por ahí hay una mirada no, respecto de que, bueno, van a que les den porque les gusta que les den. No, porque... uh -huh. no, no. no. Sí, es sí, que sí. uno lo escucha. Sí. Yo creo que no, yo creo que no es así. Yo creo que siempre digo lo mismo eh, hay veces que te digo que, que ves las situaciones o de personas que te dicen no, yo cobro el martes, Gaby, ¿me podés dar para lunes y martes? A veces se puede, a veces no se puede. Y, el, y las asignaciones en este caso eh, muchas veces no les alcanzan porque son familias que vos decís, bueno, tienen cinco hijos. Bueno, co entonces la gente empieza a estipular números. Empieza a estipular números, pues entonces tiene, cobra esto, esto, no, cobra una barbaridad, cobra más que yo que estoy trabajando, que esto o sea, son cosas que pasan y te duelen porque a donde vienen es al, al comedor y dicen, pero para qué le das, a mí me pasa, para qué le das si, si cobra un plan, pero vos no sabes la situación de esa persona o por qué esa persona camina 20 cuadras o 10 cuadras o las que camine para buscar un plato de comida si a vos te gustan que te den bueno si a mí me gustase que me dieran me voy a una cuadra o uh -huh. me voy a dos cuadras tres cuadras no voy a caminar o sea sí. me no me una cola de una hora y media no una cola de una hora y media con los niños llorando afuera o sea hay muchas cosas que el que no está eh, no lo ve Hoy, y hoy con calor, mañana con frío, Con lluvia. Con lluvia, con... Con lluvia nos va no. a pasar. ¿Y qué nosotros hacemos? Desde Horneritos por ahí eh, lo que hacemos es darle también, que nos han criticado muchas veces, muchísimas veces nos han criticado o nos han dicho, el comedor tiene plata. No, no tenemos plata. Somos todos trabajadores como todos. Nosotros trabajamos, yo trabajo, mi esposo trabaja, mis hijos trabajan, tenemos un trabajo, fuera de lo que es el comedor. Eh, agasajarla a la gente. No solamente inculcarle lo que es la comida, sino por ahí la cultura. Uh -huh. De repente decís 25 de mayo, 25 de mayo. Es una fecha, una fecha patria. En pandemia todo eso se olvidó. En las escuelas no había escuelas, no había nada. Los niños no sabían qué significaba. Nosotros queríamos tratar de inculcarle eso. Y se hacían eventos como 25 de mayo, como 9 de julio con pastelitos. Somos que, testigos. ¿eh? Que el Julián va Somos permanente. y la Julián es nuestro y, nexo ahí. Y la gente, la gente va y se pasa el día ahí, la pasa diferente. Pero es increíble que pueda haber un montón de cantantes o gente actuando y de repente vos le está la comida y la gente se olvida hasta de las personas que está cantando. Entonces, vos bueno, ahí te das cuenta que la gente sí, tiene loco. hambre. Tenemos que cerrar. Muchísimas gracias a, a los dos por haber venido a contar parte de, de la realidad, de lo que les toca en esta tarea que, que han iniciado. Eh, como siempre, a la gente que están con los brazos abiertos para toda ayuda, ¿no? Somos, eh, no sé si lo dejes a lo mejor, no, no, pero intentamos ser una herramienta de conexión entre toda esa gente que a lo mejor está del otro lado de la cámara que dice... Me encantaría colaborar con alguien no sé cómo uh -huh. no, O yo no puedo colaborar Porque no tengo tiempo, porque no tengo plata No tengo posibilidades bueno, El Banco de Alimentos es un catalizador sí. De todas esas posibilidades Para que les llegue a las organizaciones Y ellos se encargan después de hacerlo llegar ¿Cómo, cómo se portal. comunican con ustedes? Eh, ¿Hay una, una página? En cualquier buscador Banco, de, Banco de Alimentos, Banco de Alimentos. Y Mendoza aparece ¿sí? no, nuestra, nuestra página Es BDA Mendoza punto Bien, ¿Y, ¿y Horneritos? En nuestro, bueno, nosotros tenemos nuestro Facebook, que uh -huh. es Comedor Horneritos. Ahí está. Si no, nuestro Instagram también, que es Comedor, Comedor horneritos. horneritos. Y ahí ven nuestro trabajo, lo que hacemos. Redes en, sociales. Las redes sociales y, bueno, en nuestro número, que yes. muchos lo conocen, así que no sé si hace falta o no ponemos No, ya con las redes la gente, viste, en dos no, minutos sí. ya, ya se no metió. Sí, a Están todos sí. acostumbrados. Gracias. Daniel, Gabriela, Gabriela, Daniel, gracias a los dos. Muchas gracias Muchísimas a gracias a ustedes.